Marcelo Polino recibió una terrible amenaza a las 4 de la mañana, plena madrugada. Ser parte del jurado del Bailando por un Sueño no es una tarea fácil porque, más allá del fabuloso sueldo, la popularidad y todas las horas de exposición en el prime time, también hay que soportar una considerable presión por parte de los participantes. El propio Marcelo Tinelli y los fans de los famosos que siempre piden, básicamente, lo mismo, que sus estrellas reciban el tratamiento que merecen, es decir, puros 10 y nada menos que eso. ¿Qué? Obviamente, es imposible que un jurado ponga solo 10 y, lo más común, es que sus puntajes sean considerablemente más bajos. De hecho, desde que la producción decidió implementar el menos uno, se han generado varias polémicas porque las celebridades se sienten indignadas al saber que, además de no ganar puntos, pueden perder los que lograron acumular con un gran esfuerzo, y eso no los hace feliz, nada feliz. Por ese motivo, muchas veces, en medio del programa. Un famoso estalla y comienza a soltar improperios que sorprenden incluso al mismísimo Marcelo Tinelli. Y no faltaron ocasiones en que pareció que un participante quería acercarse hasta el jurado para golpearlo con sus propias manos, haciendo así una especie de extraña justicia, es recordado un episodio en el cual una famosa tuvo una muy fea actitud con Jorge La En este caso, sin embargo, quien amenazó a un jurado no fue un famoso sino un hacker que se ha convertido en el terror de los famosos, sí, alguien. Se tomó el trabajo de hackear el teléfono de Marcelo Polino y, no contentó con esto, le mandó una picantísima amenaza aproximadamente a las tres y media de la mañana, es decir, cuando el periodista, posiblemente. Estaba en el mejor de los mundos posibles tras un agitado día de trabajo. Ángel de Brito contó la historia, es una pesadilla. Si Polino les pide algo no es Polino. Se comunicó, lo amenazó y le dijo que iba por Tinelli. El texto es realmente muy fuerte. Hola Marcelo Polino. Te habla Black Mug. Me comunico para que avises que cada día voy a hackear a uno. Uno por uno. Y el postre final va a ser Marcelo Tinelli. A ese le voy a sacar todo lo que tenga. Que tengas buenas noches o buenos días, dependiendo a qué hora veas esto. Adiós. Si me bloquea significará de que me estás desafiando y esto irá a peores.